Ya estamos de vuelta aquí en su programa Contrarreloj. Muy buenas tardes a todos los que se acaban de sintonizar y a todos aquellos que nos están siguiendo. Gracias, son muchos, muchos los, los saludos que tenemos aquí. Vamos a leer algunos de Ignacio Pozos. Eh, tenemos al maestro, al ingeniero Mauro Rodas, Mauricio Rodas, que nos está escuchando allá desde Villaflores. Y pues vamos a... Agradecerles a todos nuestro auditorio y a todos los que nos siguen por la 94.7 de FM por la radio. También vamos a felicitar a todos los que cumplen años el día de hoy. Y en cabina tenemos al maestro Leonardo Penagos hoy. Aquí está con nosotros. Él hace posible que estemos saliendo al aire. Y gracias al grupo ROCAF. Gracias por, por darnos esta oportunidad. Y tenemos hoy otro un segundo grupo de invitados. Ellos son eh, maestros en danzas eh, de percusiones taitianas. Así que le voy a pedir al maestro Adrián Arturo Gómez Sánchez. Tenemos el mismo somos, apellido. Somos Tenemos el mismo apellido de hermanos de apellidos. Y a Edgar Muriel Rivera que nos diga. Este, en qué consiste en qué consisten estas danzas a qué se dedican, qué es lo que hacen ellos aquí y qué están haciendo por la juventud chiapaneca Órale, que, <risa> eh, son muchas preguntas <risa> <que> vamos <risa> no, a tratar no, de, de, de... <risa> de contestarlas bueno, Adelante, este, eh, nosotros Edgar y yo eh, tenemos este proyecto que nombramos Ario y Tane Percusiones que son eh, percusiones tahitianas ¿ya? Y nosotros lo estamos enfocando a entrenamientos eh, con música en vivo. Eh, la danza tahitiana, bueno, Ori, Tahiti, se llama, este, es una danza que proviene de, bueno, de la región de la Polinesia, ¿no? que es básicamente estas islas que se encuentran en el Pacífico Sur eh, de Tahiti, proveniente directamente, Ori es, es, es, es proveniente de esa isla. Y nosotros eh, estamos ahora eh, coordinando una, una actividad que tiene que ver precisamente con un entrenamiento para esta danza con, con, con música en, en vivo, ¿no? que son las percusiones que, que nosotros tocamos. Entonces, eh, Edgar y yo tenemos, bueno, comenzamos a hacer este trabajo desde el año pasado y bueno, ahora eh, pues estamos aprovechando esta invitación y este espacio para invitar a las personas que se acerquen a, a eh, la Casa de las Artes y las Culturas, Casa Corazón borras en donde nosotros estamos ahorita eh, brindando eh, un taller ¿no? que integra la música en vivo y el entrenamiento para, para ahorita hit eh, Yo he acudido a, a una de sus eventos que tienen y veo niñas pequeñitas, niñas de todas las edades, pero también me ha llamado la atención algo este de que no solamente es el baile, no solamente es seguir un ritmo, a ustedes también lo coordinan con el conocimiento emocional, eh, todo esto que conlleva. ¿Puede explicarle a nuestro auditorio en qué consiste para que los padres de familia se animen a, a llevar a sus hijos, que no solamente es un baile? Sí, claro. Eh, pues eh, de entrada, eh, eh, te agradezco mucho, Aida, que lo ubiques de esa manera, porque de eso se trata precisamente el trabajo que nosotros estamos haciendo. Que eh, aunque es un taller que abarca, digamos, como objetivos muy este, específicos, no, no es... La danza, el Ori, Tahiti es muy extenso, es muy amplio, todo lo que tiene que ver con la tradición que proviene de las islas es muy amplio y nosotros estamos abarcando un aspecto muy específico, pero eh, le estamos dando un enfoque que sea integral, ¿no? que básicamente apunte a que esto vaya más allá que simplemente ser una danza. Igual, o sea, reducir digamos esta danza a un entrenamiento sería un poco injusto, sin embargo es en el entrenamiento en donde... Eh, pues vas primero a empapándote de, de, de esta cultura y también este, generando una relación eh, mucho más profunda con, con tu cuerpo. ¿no? Eh, precisamente al ir, digamos, siguiendo el ritmo, el entender que eh, para poder seguir el ritmo de esta danza, pues necesitas también preparar tu cuerpo. Y para preparar tu cuerpo necesitas también un, un trabajo emocional, precisamente. ¿no? El, eh, el, digamos, trabajar con cuestiones como eh, la frustración, ¿no? que es a veces eh, necesaria, pero cuando llega a niveles este, demasiado altos, pues corta, no como cualquier proceso de aprendizaje. Sin embargo, como es una danza que de entrada no es... Eh, es, es es como cualquier danza y, y la danza es, es simple, sencilla. Sin embargo, esta danza en especial tiene su cierto grado de, de complejidad. ¿no? Entonces, de entrada, ¿no? lo que necesitas es ejercitar eh, tu cuerpo y luego también, eh, pues eso, ¿no? entender que esta conexión y este ejercitamiento con el cuerpo te conlleva eventualmente a un trabajo eh, con, con tus emociones. ¿no? el mantenerte alegre, motivado, ¿no? el mantener el nivel de frustración en cierto punto que te permita continuar con el entrenamiento y ir trascendiendo esos límites ¿no? cada vez más, ¿no? que es como a lo que intentamos nosotros eh, llevar a las personas cuando están trabajando con, con, con las percusiones en vivo, que eventualmente reconozcan sus límites, ¿no? donde dice el cuerpo ya no, y de pronto atravesarlo. ¿no? Y lo que se produce una vez que atraviesas ese borde es siempre es un desarrollo, pero también es una eh, explosión de, de emoción, que es algo que considero yo, al menos en mi apreciación personal, que este hace de Lorita Hiti muy, muy atractivo y también eh, de mucho interés, en, al menos en nuestro país, pues es bastante extendido, hay muchas escuelas a lo largo de todo el país, hay muchas... Eh, escuelas que convocan un buen número de personas, se hacen eventos y este y bueno, eh, tiene ha tenido una gran aceptación en, en, durante muchos años esta, esta danza. ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo que nosotros ahora queremos eh, comunicar a través de, de este taller, ¿no? que precisamente es la danza, pero también es el entrenamiento, pero digamos como que el premio que te llevas es bueno, ejercitar tu cuerpo, ejercitar tus emociones y a través de eso conectar ¿no? con, con el origen de, de esta danza, ¿no? que es una cuestión eh, muy interesante, pues todo lo que tiene que ver con la cultura que proviene de, de, de esas islas, eh, definitivamente que es muy, muy, muy interesante y muy motivante también. Y no es una danza, no es una actividad solamente para mujeres. Exactamente. Bueno, aquí les puede, este, eh, hablar más este mi compañero Edgar, Adelante, ya que, Edgar. que aparte de bueno ser mi compañero en las percusiones, él practica esta, esta danza desde hace muchos años. Así es, este, bueno, gracias por la invitación. Así es, yo soy instructor de, de danza polinesia, eh, más específicamente para este hombres. Ya llevo bastantitos años entrenando y este así como lo menciona Adrián, es una actividad que te ayuda en muchos este, aspectos de tu vida. Tú bailas, ¿verdad? Tú así es, bailas así es. ahí, eh, y haces este, coreografía. Eh, eh, sí, sí, sí. Eh, actualmente me encargo de los entrenamientos, que es un poquito más este, pasos básicos, este, resistencia eh, del cuerpo, de las piernas específicamente, cardio, un poquito de todo. Eh, yo he visto bailar, la verdad, y al chico que he visto bailar eh, las danzas, la verdad, mis respetos para el sostenimiento de las piernas. Uh -huh. eh, considero que llevan un arduo entrenamiento para llegar a ese nivel. Eh, ¿A qué edad es recomendable? ¿Hay, algún, o hay alguna edad límite para poder practicarlo? Eh, realmente no pero este, desde que el niño te entiende ya puede empezar a bailar y le va a super ayudar en su vida en adelante. Eh, Fíjese que a veces uno dice, ay, pues es que van a ir este con sus falditas, con su, nada más con su top, pero veo que, como bien decías, eh, Adrián, eh, conlleva todo un desarrollo personal, una motivación. Eh, ¿Te has encontrado tú con algunas, algunos alumnos que, que, que les cuesta este, brincar esa barrera de soltar su cuerpo, de poder expresarse? Claro, bueno, comenzando conmigo, ¿no? Es, este... <risa> eh, yo eh, eh, eh, pues he enfocado mucho de, de mi tiempo más a la música pero eventualmente tuve la oportunidad de, este, de tener una, una, un par de clases ¿no? y eh, entendí, primero me hizo darme cuenta ¿no? este, de lo que conlleva ¿no? eh, la danza al practicarla. ¿no? Es, eh, una de las cuestiones que se intenta o, o que se trata de encontrar en, en este proceso es eh, pues ahora sí que expresar ¿no? eh, alguna cuestión, ¿no? expresar este, eh, cuestiones que eh, pues tienen que ver ¿no? con, con el objetivo de, de, de, de bailar de esta danza. Y eso requiere que los movimientos sean claros, sean amplios, sean firmes, al menos eh, hablando de la danza para hombres, eh, requiere que eh, la expresión de la masculinidad se, se note, sea muy, muy, muy, muy clara. Y para eso se necesita que el cuerpo esté fortalecido, que obedezca, ¿no? Entonces, eh, sí, sí se requiere un, un, un, un, un, un, este, un trabajo este, importante físico. Sin embargo, bueno, ciertas cuestiones culturales no están, digamos, como asociados a que bailen los hombres, pero bueno, yo he escuchado este eh, relatos ¿no? en donde incluso dicen que fueron eh, los hombres quienes comenzaron a bailar. No, no fuimos las mujeres. Ajá, no, Una de las, no, las no, pocas no, cosas que no hemos iniciado las mujeres. Ajá, no, pues es, bueno, es, hay, hay, hay, muchas, hay muchas cuestiones ¿no? que se ubican con respecto a esto. ¿no? Pero eso a mí me pareció interesante. No sé si sea así, pero me parece interesante un poco el entender que... Eh, el, el bailar ¿no? Está, no necesariamente está asociado a, a lo femenino, a lo mujer, sino más bien eh, tanto un hombre como una mujer tienen movimientos específicos ¿no? y que lo que se intenta evocar precisamente es la masculinidad, la feminidad, ¿no? y que eso se, se entienda y se vea claro. Ahora, este, es eso, o sea, eh, lo que nosotros... Eh, pretendemos con este taller es eh, eh, ir a esa base, ¿no? que es eh, eh, este trabajo que es integral, ¿no? que es igualmente físico que emocional y espiritual en, en, en, en, en cierto punto también. Eh, quienes estén interesados, ¿a dónde pueden acudir? Eh, ¿Tiene algún costo estos cursos? ¿Nos puedes dar el calendario, si traes algún calendario, algunas fechas? ¿O a dónde pueden acudir eh, los papás para llevar a sus pequeñines? Bueno, eh, eh, pues nuevamente agradecerte por, por el espacio y, y darnos acceso a tu audiencia para, para hacer esta invitación. Eh, pues de entrada eso, eh, invitar que las personas se acerquen eh, no solamente a nuestro taller, sino a toda la serie de, de talleres permanentes que actualmente se ofrecen en la Casa de las Culturas y las Artes, eh, Corazón borrás que está en la 17 Norte, eh, donde era antes, en la Colonia El Mirador, donde era antes la, la Casa de Gobierno, ya uh, en 2018 se inauguró como una Casa de las Culturas y las Artes, y bueno, eh, comenzó a operar, pero bueno, vino el tema de pandemia y se hizo difícil, ¿no?, como todo el tema de, de, de las actividades presenciales. Pero ya este año eh, se aperturó eh, ahora una oferta de talleres permanentes en donde estamos nosotros. Eh, también hay talleres de, de, de ballet, de break dance de... creo que bordado soque, ¿no? Por ahí está ukulele, guitarra, piano, ya. Entonces hay toda una serie de actividades en, en este centro. Y bueno, eh, aparte que como esta era la casa de gobierno, pues es una casa muy hermosa. Ahora está adaptada con pues, un salón de danza que está súper super lindo ¿no? con duela, con, su, con sus espejos todo lo necesario para una actividad de danza tiene un escenario súper lindo que es una concha acústica hay un este hay un deck de madera que tiene la sombra de una ceiba enorme hay una biblioteca una galería preciosa este entonces eh, y ahí en ese espacio estamos nosotros este, dando este taller nosotros estamos ahora este... Eh, implementando un esquema, eh, por decir, híbrido, ya, eh, al principio, bueno, y aprovechando ¿no? los saludos, no. Este, comenzando este taller primero se había planteado en colaboración con una escuela de danza eh, que se llama Kaula Ori, dirigida por eh, Carla y Paula Baure, ya, pero por cuestiones de tiempo eh, y, y, y, bueno, este, eh, no pudimos comenzar con, con ellas. Y posteriormente, con el apoyo de la maestra Iris Tejada de la Academia Mauna Lani, que también le enviamos un, un saludo fuerte, nos, este, nos recomendó con eh, una maestra con quien estuvimos eh, trabajando este primer periodo, este primer trimestre de, de taller, Liliana Damián, que también le enviamos un, un saludote. Este, comenzamos con ella este, eh, el, el, el taller. Y bueno, cerramos este ciclo precisamente en el evento donde, donde tuvimos el gusto de, de conocernos. Ahora este, se ha integrado con nosotros una maestra que está actualmente en la Ciudad de México, este, que ha decidido colaborar con nosotros, nos ha dado la confianza también de, este, pues sí, ¿no? de, de colaborar en este taller a distancia, ya eh, la maestra Evelyn González eh, de la escuela MANA-O que está en la Ciudad de México y entonces ahora estamos haciendo martes y jueves eh, clases en línea en, en, en un esquema híbrido nosotros tocamos percusiones en vivo, ella está dando sus clases en línea y este, martes y jueves de 5 a 6 es, son, son estas clases y también se abrió un horario eh, a las 9 de la mañana también para las personas que no puedan asistir en la tarde. Entonces, martes y jueves de 9 a 10 de la mañana, en eh, clases en línea con la maestra, eh, de 5 a 6 por la tarde con nosotros, con música en vivo. Y el sábado reunimos a todas las personas en el salón de danza de 2 a 4 con un entrenamiento que, que comprende pues toda una serie de... De, de, pues de ejercitamiento ¿no? que es la parte que dirige el maestro Edgar y después la sesión que ya tiene que ver con el trabajo de los básicos de, de, de esta danza entonces de 2 a 4 los sábados hacemos las reuniones ahí en, en Casa Corazón Borraza en, en la sala de danza ¿Tiene algún costo estos cursos? Sí, este, nosotros estamos ahorita eh, con una cuota mensual de 350 pesos, y sí. una, una, este, ahora sí que una ganga, ¿no? y, y además sobre, eh, me gusta, me gustaría mencionarlo también, eh, la maestra Evelyn González es una maestra que tiene una trayectoria importante, recientemente eh, ha estado participando bueno, en la fiesta más grande, más importante de Tahiti bailando, ¿no? eh, ha estado en contacto con pues, las personalidades más importantes que tienen que ver con, con esta danza, así que lo que aporta ella también a este taller eh, tiene un, un fundamento y una trayectoria este, importante, un enfoque también que, que compartimos mucho, que es esta conexión de la mente y el corazón a, a, al bailar, ¿no? y, este, y bueno, eh, el que ella este, nos apoye eh, con, con, con clases a distancia con esta cuota, este pues es una, una cuestión ahí también a considerar ¿no? aparte de los entrenamientos de, de, de que nosotros estamos haciendo los sábados y uh, se paga una en, en, en Casa Corazón Borras, eh una cuota de inscripción de 100 pesos ¿no? Sí, son 100 pesos Ajá. y son 350 mensuales, mensuales. Eh, considero que es bastante económico eh, aparte hay otros talleres allí en Corazón Borrás, eh, ya se me ha hecho cotidiano escuchar el nombre, pero para todos los que no se si ubican todavía donde está, efectivamente está en la colonia El Mirador, aquí en nuestra ciudad capital de Tusla Gutiérrez, exactamente donde era eh, la Casa de Gobierno. Ahora la utilizaron para las artes, para el beneficio del pueblo, yo creo que debemos de... Eh, aprovechar todo lo que tenemos a nuestra disposición sobre todo a nosotros los padres de familia para lo mejor que podamos darle a nuestros hijos que es su bienestar emocional, físico, mental y sobre todo eh, practicar eh, estas ciertas actividades que les con ellos les trae también salud claro claro sí y, y qué bueno que, que lo mencionas porque eh, Ciertamente eh, el, el centro cultural acaba de arrancar actividades y es importante que estos espacios se aprovechen. Básicamente a, a nosotros nos han brindado todas las facilidades para estar ahí en, en, en, en ese lugar y, este, y pues a nosotros eh, nos gustaría ¿no? que se, este, estuviese lleno de personas tomando diferentes actividades artísticas. ¿no? Um, actualmente pues ahí se llevan a cabo exposiciones de, de todo tipo, pero pues eh, permanentemente considero que aún hace falta ¿no? que, que llegue mucho más gente. Entonces parte también de aprovechar este espacio hoy es invitar a que se acerquen a los talleres de, de, de Casa Corazón Borrás, a que vayan a ver las exposiciones que constantemente se hacen en, en la Galería de Arte, eh, se organizan también constantemente bazares este, bueno, hay, hay, hay actividades hay una buena oferta, ahora lo que necesitamos es que la gente se acerque participe ¿no? y pues eh, utilice esos espacios ¿no? utilice esos espacios ¿no? que, que, que es, eh, están enfocados al arte y ahora eh, es más que relevante que las actividades de, de arte este tienen esa cualidad también ¿no? de, de, de generar en nosotros pues una vida en armonía y con salud ¿no? bueno pues eh, ya estamos por finalizar este programa contrarreloj el día de hoy en nuestro horario se nos ha ido el tiempo la verdad es que increíblemente eh, rápido eh, vamos a despedir ahí que se despida nuestro maestro Edgar Muriel Espero que muchas lo vayan a ver bailar, la verdad. <risa> no, no, no, no, lo vieran. Sí, claro, gracias por la invitación. Saludos a todos. Maestro, Adrián. Pues eh, agradecerte el espacio. El, el, el saludo también a toda tu, tu audiencia. Y bueno, este nombrar a todos las personas que nos han apoyado para llegar aquí a este momento. Pues en algún punto, este, no sé, nos olvidaría alguien. Pero, pues, especialmente también a, a, a Inara, ¿no? Que fue, digamos, aquel enlace para poder estar aquí, ¿no? Este, a Mariana, que, pues, a, nos ha apoyado desde el principio, ¿no? Desde que nosotros estábamos tocando acá en el, el Parque Bicentenario. Y, bueno, ya a, a todos eh, los, la, este, las personas que, que, que, que nos han apoyado en, en, este, en este proceso. Pues, muchas gracias. No me queda más que agradecerles. A, a ustedes por acudir a esta invitación de este programa Contra reloj yo le agradezco a todo nuestro auditorio que nos ha seguido por la 94.7 de FM a través de la radio y todos los amigos que nos siguen en redes sociales, gracias amigos que nunca nos dejan olvidados, Gra saludos allá mis amigos de la fiscalía, ahí están los saludos amigos y gracias si Dios no dice otra cosa, nos vemos el próximo sábado, este es su programa Contra reloj muy buenas tardes Contrarreloj ha llegado la parte final, recuerda sintonizarnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por la nueva FM 94.7, Contrarreloj, hasta la próxima.